alguna vez en nuestra vida nos hemos encariñado de algún amigo peludo que nos encontramos por ahí, ya sean de nuestros vecinos, ya sea de nuestra familia o incluso debemos admitir que nos hemos enamorado de perros callejeros. ¿Alguna vez has pensado en llevártelo a tu casa? ¿Has pensado incluso que puede cambiar tu forma de vida y puedas cambiar el destino de un perro callejero? Solo piénsalo, a veces el más necesitado no es el pequeñín que te encuentras en la tienda de mascotas. Si no te animas a adoptar a un perro de la calle, existen centros de adopción donde puedes escoger a un nuevo mejor amigo y te brindan beneficios y opciones de adopción. ¿Has pensado en los múltiples beneficios que un perro puede traer a tu vida? Por ejemplo, con un perro eres menos propenso de sufrir depresión. También aumenta tu positivismo al convivir con él y al pasear con tu perro. Un perro también te ayuda a reducir tus niveles de ansiedad. Al salir con él, reduces tu estrés y te ayuda a hacer ejercicio. Si tienes familiares con algún tipo de discapacidad, un perro puede ser la mejor opción de ayuda para ayudar a tu familiar. Estos solo son algunos beneficios que un perro puede llegar a darle a tu vida. Debes de tener en cuenta que si vas a cuidar de un perro en tu casa, deberás de tener tiempo para su recreación. Debes de tener el suficiente dinero para mantener sus necesidades básicas, ya sea en alimentación, en salud o en su diversión. Debes de tener en cuenta que tu perro también tiene necesidades básicas, por lo que debes de estar preparado para cualquier situación o emergencia que se pueda presentar. Debes de tener espacio en tu casa para que tu perro pueda moverse libremente y no se sienta encerrado. Un patio amplio puede bastar para que tu perro no se sienta encerrado y pueda moverse libremente. Recuerda que tus hábitos de vida deben de ser aptos para tu mascota y para el buen desarrollo de ella. Recuerda que tu perro necesita de mucha ejercitación, por lo que deberá salir múltiples veces al día. Debes adoptar ciertos hábitos que se acoplen a tu tiempo para poder convivir con tu mascota. Recuerda que el perro no es un adorno de casa, sino que también es parte de la familia, por lo que deberás convivir con él para que no adopte acciones agresivas. Toma en cuenta tus viajes. Recuerda que el perro se va a quedar solo, por lo que deberás encontrar a alguien que pueda cuidarlo en tu ausencia. Adoptar un perro callejero también tiene su chiste, por lo que deberás tomar en cuenta los siguientes consejos que Rulito te va a poner a continuación si vas a adoptar un perro callejero. Primero deberás conocer a tu perro, Obsórvalo por horas, interactúa con él y toma tus precauciones y anota sus características. Confirma que tu perro no tenga dueño, puedes pedir información acerca de él en centros de adopción. Un buen consejo puede ser tomarle foto al perro y anunciarlo por toda la zona en la que vives, así quien lo reconozca podrá reclamarlo. Por supuesto que deberás llevarlo al veterinario para realizarle un chequeo exhaustivo para eliminar cualquier problema que el perro pueda tener. Seguir los cuidados y consejos del veterinario también puede ayudar mucho a la salud de tu perro. supuesto que deberás tenerle paciencia a tu perro. Es el nuevo integrante de la familia y no conoce aún la casa ni el entorno que lo rodea, por lo que deberás demostrarle confianza para que pueda adaptarse más rápido al nuevo medio en donde habita. Lo mejor que puedes hacer cuando ya no puedes seguir cuidando a tu mascota es llevarlo a un centro de adopción donde se le pueda buscar un nuevo hogar. Algunas casas hogares sacrifican al animal después de cierto tiempo. Hay otros que conservan al animal con vida hasta que sea adoptado o hasta que muera. Esta es la mejor opción y mucho mejor que abandonarlo. Así evita el maltrato y la sobrepoblación de perros callejeros. En algunos criaderos, los animales sufren más a comparación de los callejeros. Se ha reportado el maltrato animal en los criaderos de mascotas y en mercados clandestinos. Por eso, al escoger adoptar a un perro, puede cambiar no solo su destino, sino que podemos acabar con los criaderos clandestinos y con el maltrato animal. Puedes beneficiar tu vida y la vida de un animal. Puedes brindarle amor y calor a un perro viejo en sus últimos años o recordarle a un cachorro lo bello que es pertenecer a una familia. Si conoces a algún criadero clandestino, o conoces a alguien que practique el maltrato animal, no dudes en reportarlo a las autoridades.